soy Cristian Tarantino del grupo C. Nuestro proyecto fue la eh, colocación y mercadeo de productos naturales a base de miel de abeja. Encontramos cuatro dificultades importantes que tenemos que destacar. Primero fue la informalidad del producto, carecía ¿Mm? completamente de etiquetado, no contenía información nutricional, utilizaban eh, envases que no eran amigables con el medio ambiente, como por ejemplo los envases de vidrio, y después tenían un sistema de divulgación que era el boca a boca. Todos estos componentes hacían que en este marco de pandemia y en la difícil situación económica por la cual se encontraban atravesando estas familias, les dificultara incorporar estos productos en el mercado formal. Por eso lo que hicimos fue diseñar una línea de económica y lógica para la colocación y el mercadeo de este tipo de, de productos que sean de bajo costo y que tengan elementos que sean amigables con el medio ambiente. Para nuestro proyecto de economía doméstica en pandemia tuvimos en cuenta varios argumentos, no solamente los argumentos a nivel nutricional y a nivel ambiental, que tienen los beneficios que brinda la polinización para toda la biodiversidad y la producción de los alimentos a nivel mundial, sino también eh, argumentos a nivel PM4 y argumentos a nivel de productividad. Desde el argumento ya sabemos que los que tienen apiarios no trabajan bajo metodologías ágiles, tienen un sentido de cooperación comunitario importante y tienen unos niveles de producción entre 200 y 250 eh, botellas cada dos meses. Sin embargo, lo que buscamos como equipo, eh, hipotéticamente eh, planteando ya el argumento productivo de nuestro proyecto, es lograr obtener 3.000 botellas de un litro a través de 15 productores, claramente estructurando equipos de forma ágil, que nos permita eh, sustentar en esos seis primeros sprints un plan de negocio acompañado con tecnología y eh, con la colocación del producto. En sí, el objetivo general de nuestro proyecto es armar un plan de negocio alrededor de ese valor compartido colectivo que nos dan las abejas de protección ambiental, porque sabemos que son fundamentales para nuestra biodiversidad eh, y a lograr llegar a esa producción estimada. Luego de analizar el tema, realizando el de Idea, acabo de mencionar, se visualizó que respecto con el tiempo y colocar productos naturales, como en este caso la miel de abeja, la las áreas principales para abordar, tomando en cuenta que se promueve un emprendimiento, con un producto de este tipo, son publicar y caracterizar las familias o productores con potencial o también personas que estén interesadas, luego certificar el producto con el contenido nutricional, en este caso es natural, ¿verdad? producto. como es la miel de abeja, posteriormente promoverla con una corporativa donde los interesados formen un grupo para poder potenciar la manera en la que se promueve el producto, solicitar ayuda de gobiernos locales con la Realización de ferias de emprendimiento, como por ejemplo una feria de, del agricultor, con una estrategia profesional este, aprovechando la herramienta de las redes sociales. Basándonos en esto, hace es la EDT que nosotros construimos, donde se organizan los entregables para llevar a cabo este proyecto. Entonces, Continuamos con el proceso de exposición ya unido a lo que ha expuesto Cristian, Alexa y Benjamín. Eh, aclarar que la idea proyecto nace precisamente de un producto natural que es desarrollado por unidades familiares apiarias. El Kanban nos dio unas pistas para luego estructurar la EDT eh, que se presentó eh, ya anteriormente o que se mencionó. Utilizamos la aplicación Jamboard donde prácticamente por medio de las tarjetas y en... Y esta generó cuatro categorías fundamentales. Una de ellas es el diagnóstico de factibilidad. Obviamente está eh, la estrategia de colocar el producto, la organización y gestión y el tema eh, promocional. Luego de ahí se generaron entregables. En total son 15 entregables. en la cual están asociados a cada una de esas categorías. Y de ahí, eh, una vez siguiendo las reglas de la metodología YALE, nos permitió eh, visualizar clasificación. Aquí. Son seis sprints, donde cada eh, proceso o sprint está identificado en tareas por hacer, tareas en proceso, en verificación y completado. Estamos considerando que es en equipo, que eh, también cada equipo tiene un líder agile, Estamos sugiriendo que exista un super líder para que tenga noción de cómo conectar a los diferentes equipos. o El proyecto lo que involucra precisamente son actores sociales que tienen una línea productiva, pero aquí lo importante es que también tiene un, una conexión con la parte ambiental. Muchas gracias.